Barbie Vélez sobre su amor con Lucas Rodríguez, es una relación que cuido mucho. La actriz abrió su corazón y profundizó sobre su noviazgo con el hijo de Fabián, con quien está en pareja hace dos años. Lee más, en la nota. Barbie Vélez bajó su perfil y se alejó de los escándalos mediáticos que protagonizó con su expareja Cedeval. Actualmente, la actriz vive un sólido noviazgo con Lucas, hijo de Fabián Rodríguez, y se prepara para el reestreno de Derechas, la obra de José María Moscari. Durante una entrevista en Cortá por Lozano, la hija de Nazarena abrió su corazón y se animó a contar intimidades de su relación amorosa. Confío mucho en él. Hay personas que te cuentan algo para generarte celos, pero él no es así y eso está buenísimo. Nunca le revisé el teléfono porque siento que el que busca, encuentra. No digo de que me engañe, pero quizás un mensaje de un amigo o alguna foto. Él es cero celoso y se lo agradezco. Entre nosotros, todo es muy sano. Tenemos una vida bastante tranquila, agregó. Luego sobre los rumores de separación que circularon en el mundo digital expresó. Lucas tiene un perfil muy bajo, sus redes sociales son privadas, yo tampoco subo fotos con él. De hecho, hace poco nos fuimos de vacaciones y mucha gente me preguntaba si me había separado porque no subía nada. Pero la verdad es que estoy contenta así, no siento la necesidad de subir nada. Estamos hace bastante. Para mí es bastante dos años, no había tenido nunca una relación tan larga.